En este subproyecto ubicado en República Dominicana, Sosúa. lo muy importante del lugar es que pertenece a una zona turística que está muy cerca del mar. Si se fijan en el terreno, vamos a tener un ancho aproximado de 20 metros por una profundidad aproximada de 25 metros cuadrados.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 sea algo totalmente único, diferencial en el lugar, que sea algo sumamente contrastante, de manera que se vuelva muy atractivo para ese nicho de mercado que está buscando una fachada moderna, algo novedoso, algo que no existe en Sosugo. El edificio va a constar de elementos como piscina y jacuzzi, tanto en el techo como en el primer nivel. Entonces, muy importante es saber que las ubicaciones de estos elementos las tomamos en consideración a la orientación del sol proyecto va a tener ocho apartamentos de dos habitaciones con ocho parqueos y que vamos a manejar unos linderos de 5 metros de frente 2 metros de fondo y 1.5 metros en cada lado para que el edificio tenga una altura de no más de 11.60 metros el elemento más atractivo que tiene la edificación es que la piscina del roof se va a ver desde la fachada principal esto va a convertir este edificio es un edificio único, un edificio muy innovador en la zona, de manera que esto eleve el nivel de deseabilidad y por ende eleve en su momento el precio. De los ocho apartamentos que va a tener el proyecto, los dos primeros del primer piso, como los que están en el roof, van a ser apartamentos privilegiados. En el primer piso porque van a estar de frente literalmente a la vista de la piscina y los que están en el roof literalmente porque van a tener mejor vista del panorama. En el área interior utilizamos un concepto abierto horizontal y también vertical ya que sumamos dos líneas de bloc a la altura tradicional del techo. Esto hace que cuando comparamos la proporción con una silla o con un elemento que tiene un tamaño estándar natural como una mesa, pues entonces el apartamento se perciba más grande hacia arriba. Otro elemento importante es que cuando alineamos el pasillo central de los apartamentos y el pasillo central termina o inicia en la puerta hacia el balcón, esto es lo que hace que cada vez que caminemos en esa dirección se perciba más grande por un tema de la proyección. Esta edificación también la diseñamos para que pueda